Bueno, pues aquí continuamos disfrutando de nuestra radio, el 107.2 de la frecuencia modulada, como cada martes. Disfrutamos de nuevo con los consejos que nos trae Juan Bustamante, el doctor Amor. Muy buenos días Juan, bienvenido un martes más. Buenos días, muchas gracias. Bueno, pues hoy tenemos un tema, como siempre interesante, pero... Puede llamar un poco la atención, porque tú no dices el por qué hay que borrar gente. Eh, supongo que te refieres a las redes sociales, ¿no? A Facebook, a Instagram, a Twitter y, y todo lo que hay por ahí de más. Sí, bueno, aparte de las redes sociales, eso, borrarlas también de tu vida. Ah, sí, por ¿no? Tanto, también. Uh -huh. Bueno, pues ¿por qué hay que borrar a la gente de nuestra vida? Juan. A ver, eh, ¿hay algún tipo de gente... ...que digamos obligatoriamente deberías de borrar de todo, de tus redes de tu vida... ...porque son gente, primero, que no te aportan nada bueno... Uh -huh. ...segundo, que te complican la vida... ...y tercero, hasta que te la amargan... ...entonces, todo lo que nos haga mal... ...todo lo que, digamos, nos quite nuestra felicidad... ...nuestra tranquilidad y nuestra estabilidad... ...hay que borrarlo y hay que quitarlo de nuestra vida... ...yo siempre digo que, por ejemplo, en el tema de las redes sociales... ...si tenemos a mucha gente sí. de amigos de amigos, entre comillas, pues sí, y, y nunca le dan al me gusta nada tuyo, nunca te comentan ni hacen absolutamente nada, pues siempre pregunto, ¿y para qué quieres a esa gente en tus redes? Si prácticamente es como si no estuvieran. Uh -huh. Entonces, well. por eso, recomiendo, por ejemplo, eso este sería uno de los casos en el por qué borrar a la gente. Yo lo suelo hacer cada poco tiempo, mirar mi Facebook y decir, a ver, esta persona me aporta algo, nada. Esta persona participa, nada. Esta persona cuando me ha pasado algo me ha preguntado, no pues fuera, uh -huh. porque son gente de relleno, como yo digo, y nunca hay que tener gente de relleno en ninguna parte ni en tu vida, ni en tu Facebook ni en tu Instagram, ni en tu TikTok, ni en nada en absolutamente nada Exactamente, Juan, pues, gente de relleno no, y bueno, volviendo un tema un poco a las redes sociales muchas veces te encuentras con 3, 4 mil personas, o 5 mil que es lo que te admite Facebook y te llegas a preguntar para qué quieres esa gente, muchas veces por cortesía Siguen ahí, pero realmente lo que tú bien comentas no aportan nada Es que yo tenía en mi Facebook hace unos años, tenía, si no recuerdo mal, unas 3.000 y pico de personas O por ahí, o sea, tenía mucha gente Pero un día, claro, un día me quedé así pensando y digo, bueno, ¿y toda esta gente en realidad? Mmm, ¿Quiénes son los que están ahí de verdad? O sea, ¿esta gente de verdad me sigue o pues están por estar? Entonces me puse a ver, y además tenía gente por bueno, ahí, incluso de otras partes del mundo, y digo, bueno, y yo esta gente porque la tengo en mi Facebook, si en mi Facebook solo subir mis cosas, digamos, más privadas, uh -huh. y están viendo esto, gente de Brasil, gente de Australia, gente que no voy a conocer la vida, y que no me van a ver, ni las voy a ver, ni nada. Digo, entonces, esta gente aquí sobra. Y es uh -huh. lo que hice, empecé a borrar y quedarme con mi círculo más cercano. Entonces, por eso digo que aquí no se trata de haber... Si tengo más gente en las redes, si no sí. se trata de ver quién merece la pena. Yo sí. solo tengo mucha gente en TikTok, que ya llevo casi 10.000, que es una barbaridad, pero porque le gustan mucho a la gente mis consejos y ahí es diferente, porque es una red que yo uso para eso, para las dar los, mis mensajes. Y oye, cuanta más gente me siga mejor, más conocido y además no aprovecho para también uh -huh. vender un poco los libros, ¿por qué no? Claro que sí. Es diferente, es diferente, porque si tienes una red que es digamos, más privada, como es Instagram, como es Facebook, Ahí es donde suele subir tú cosas de tu vida, suele subir uh -huh. tus fotos con tu familia, o las cosas que te pasan. Entonces por eso ahí hay que borrar a la gente, hay que tener el círculo más cercano. Pues bueno, la verdad es que sí. Y bueno, y volviendo a la vida real, que es como hemos empezado, pues gente que, ¿cómo decirlo? Aparta lo que no aporta, ¿no? En la vida real lo mismo, si estás conociendo a una persona que no merece la pena, que nada más que te hace mal, ...que te entristece, que te provoca discusiones, problemas y demás... a ...esa persona también hay que borrarla, borrarla de tu vida, ¿por qué? Porque evidentemente si yo no, no está funcionando ya... ...no esperes que más adelante te vaya a funcionar... ...entonces no pierdas el tiempo... ...no mantengas a una persona que no tiene que estar en tu vida... ...y por, lo, por eso también hay que borrarlo... ...hay que quitar de en medio todo lo que no te haga bien en tu vida... ...y todas las personas que te dañen, todas las personas que te mientan... ...todas las personas que no aporten nada... Uh -huh. Todo eso hay que borrarlo de todos los sitios y que va a ir mucho mejor. Pues la verdad que sí, Juan, porque al fin y al cabo lo que tenemos que perseguir es nuestra propia felicidad. Y si hay gente que nos aporta in infelicidad, pues la verdad que no tiene por qué estar ni en nuestra vida, ¿no? Es que todos queremos está bien, todos uh -huh. queremos estar felices, a sí. gusto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues ser selectivos, como yo dije aquí, que yo soy selectivo y es... Me voy a quedar solo con la gente que me demuestre que realmente quiere estar. Los que no quieren estar, pues que se vayan. Y si no se van, pues los borro yo. Pues la verdad que sí. Bueno, pues esto en la vida real, tanto como en redes sociales, que ahí, bueno, ahí ya es un desmadre, porque ahí ya muchas veces no controlamos. Eh, pero tenemos que ser muy muy cautos, porque como otras veces hemos comentado, Juan, mmm, hay personas tóxicas. Muchísimas, desgraciadamente es lo que más abunda. Hay gente muy quemada, gente que todavía tiene el pasado dándole vueltas. Bueno, la gente tóxica, por supuesto, no es que haya que borrarla, es que ni siquiera hay que conocerla, porque eso no va a acabar bien, seguro. No, un 99% de que vaya mal y desde luego una persona tóxica lo único que va a hacer va a ser desestabilizarnos, provocar problemas, discusiones y no vamos a ser felices, pero vamos, de ninguna manera. Entonces, esas son las personas que, vamos, que primero hay que borrar, y ya digo, ni siquiera empezar a conocer, porque es que ya no sabemos lo que nos espera. Sí, Juan, pero mmm, cuando empezamos a conocer a una persona, no sabemos realmente si es una persona tóxica. Esto lo vamos ya descubriendo con el tiempo, ¿no? Bueno, sí. Es verdad o, que muchas veces no te das cuenta hasta más adelante, pero no pasa nada. En cuanto te des cuenta de que es tóxica, pues a borrarla. Pues a borrarla de tu vida, borrarla de, de, de todo, Juan. Yo, claro, yo no sé por qué se empeña mucha gente en ¿eh? no, es que a lo mejor cambia no, a lo mejor cambia no una persona que es celosa, es mentirosa o que es muy posesiva lo era, lo es y lo va a seguir siendo o sea, ¿a qué estás esperando? ¿a que cambie Que no va a cambiar nada entonces por eso hay que borrar dije que en algunos casos no, pero en otros sí también por ejemplo dije que en el caso de las ex y de los ex, también hay que borrarles ¿por qué? porque si te ha dejado por otra persona si se ha ido con otro o con otra ¿Para qué quieres a tu ex en el WhatsApp, en el, en el Instagram, en el Facebook, si ya esa persona te ha quitado de medio y te ha borrado a ti de su vida? Uh -huh. Pues también tendrás que borrarle tú. Exacto, porque lo único que te va a traer es. Eh, malos. bueno, bonitos recuerdos que se pueden revertir en negativo para nosotros, ¿no? Porque es un sufrimiento. No es solo los recuerdos que te afecten, es el, si te pones a pensar y a razonar, que es lo que hago yo siempre, que por eso le gusta tanto a la gente lo que digo, es decir, vamos a ver, yo esta persona, ¿para que la quiero en mis redes? ¿Esta persona está conmigo? No. ¿Esta persona va a seguir estando? No. Eh, ¿Voy a llegar a algo? No. Entonces, ¿qué hace ahí Nada, no pinta ¿Sí? nada. Por lo tanto, fuera. Es que es eso. O sea, estás, teniendo, estás manteniendo a alguien que ya no merece la pena y que ya ni está, ni se le espera, ni va a volver. Es como si te vas de un trabajo uh -huh. y sigues entrando en la página web de tu trabajo, te vas a otro trabajo, cambias de sector sí. y sigues mirando la página web de tu trabajo anterior. ¿Qué hay que hacer mirando eso. ¿Tú sigues en ese trabajo ya? No, pues entonces ya, ¿para qué te pones a verlo? Ya eso es una etapa terminada, cerrada y hay que seguir adelante en tu vida, hay que borrar cosas y hay que dejarle sitio a la gente que realmente merezca la pena. Y para dejarle sitio a esa gente hay que borrar la anterior. Esto es como un disco duro, hay que ir borrando para dejar espacio. Sí, hay que... Como cuando también acumulamos muchas cosas en una casa, ¿no? Venga, lo viejo para que entre lo nuevo Lo viejo fuera y entra lo nuevo, ¿no? Eso es, es que cada cierto tiempo yo recomiendo que se haga eso El, el análisis, digamos, de tus redes y de tu WhatsApp y todo y, y, y hagas una selección y digas A ver, esta gente me han demostrado, por ejemplo, ahora que se acaba el año uh -huh. Haces un balance del año ¿Qué gente ha estado conmigo este año 2022? Esta, esta y esta Y esta gente no Pues fuera toda esta gente ya está. Yo, yo lo recomiendo que cuando empiece el año, ahora cuando empiece el 2023, que, que sí. coja a la gente y haga eso. Un resumen de lo que ha sido el año y que diga, a ver, ¿quién ha estado conmigo el año anterior? Esta gente, pues año nuevo, vida nueva, como dice el refrán. Exacto. o pues voy a empezar a borrar gente y voy a hacer, digamos, otra especie de Facebook. Uh -huh. Eso es lo que hace, o de Instagram, o de lo que tengan. Sí, sí, sí. Y además gente que ha estado de forma positiva. Porque si... Hombre, claro, hay que mantener a la gente positiva y echar a la negativa, eso por supuesto. Exactamente, lo que decías a, al principio de nuestra conversación, Juan. Bueno, pues en este punto resumimos un poquito de todo o añadimos algo más. Pues eh, el mejor resumen que puedo hacer es eso, que todo el mundo eh, se pare a pensar y analizar quién merece estar en tu vida y quién no. Y quien no merezca, hay que borrarlo, o borrarla, quitarla de la vida, eh, quitarlo de todo. ...que uh -huh. no esté rellenando un hueco... ...que no esté ahí por estar... ...y que solo se quede la gente... ...que realmente merece estar lo demás fuera... ...por uh -huh. ti, por tu bien... ...y sobre todo eso, por no perder el tiempo... ...exactamente... ...buena reflexión... ...por no perder el tiempo... ...y por nuestra propia salud mental... ...que a veces también eso nos aturde un poquito... ...¿no Juan? Siempre tenemos que estar lo mejor posible en todo... Eh, uh -huh. ...con los amigos, con la pareja... ...con la familia, en el trabajo... No nos compliquemos la vida, que ya hay bastantes cosas ahí. Pues sí, apartamos lo que no nos aporte y vida nueva. Juan, pues la semana que viene volvemos. Muy bien, aquí estaremos. Pues muchísimas gracias, como siempre, feliz semana. Pues igualmente que tengáis una estupenda semana y nos vemos aquí el próximo martes. Un abrazo. Un abrazo, Juan. Hasta el martes que viene.